Llama la atención porque son tres veces, tres robos, en una sola semana. Siempre durante la madrugada, delincuentes, son jóvenes principalmente, un grupito entre dos y tres personas, lo que hacen es atacar. Lo que pasó esta semana fue atacar ProLub, que está ubicada, esta sucursal, recordemos que tiene muchas en la provincia, en Brasil y Costanera exactamente. Y pasó esto que están viendo, rompen directamente con piedras, esos vidrios que ustedes saben que tienen eh, centímetros en, en cuanto al grosor es mucho más importante porque son parte de la vidriera, sí. ah, tratan de romperlo con una piedra, con otra y terminan eh, ocupando muchas piedras para romper un, un vidrio gigante que cuesta reponer en esta época donde cuesta conseguir todo en la Argentina el no que blindex. eso pasó, claro el blindex, por ahí eh, no solamente cuesta conseguir los tiempos para repararlo y para que te lo traigan son bastante largos, a veces 20 o 30 días hábiles ...y después los costos también que se han incrementado en el último tiempo. Ahora, de este que... local viven seis familias, Marcela. Claro, sí, viven muchas familias porque recordemos que tienen muchas sucursales... ...pero acá, puntualmente en la de ciudad es donde tienen el problema. Miren, ahí vienen los tres delincuentes, son tres jóvenes, adolescentes... ...y lo que hacen es romper este vidrio, que es uno de los principales... ...que está justo en la esquina... Con piedras. Intentan una y otra en otra oportunidad hasta que finalmente lo rompen. Fíjate que hay cámara de seguridad y que todo queda registrado, digamos. Sí, cinco robos han tenido desde el año 2018, pero principalmente en esta semana se han dado tres. Y sin embargo se robaron todo lo que encontraron en el lugar. Si les parece, escuchamos a Martín Lerdón, que es uno de los titulares de la firma de Prolup, Nos cuenta la situación y esta situación de inseguridad que se repite. Eh, anoche entre las dos y media y tres de la mañana otra vez hemos sufrido un, un hecho delictivo en el local nuestro insignia acá de Brasil y Costanera nos rompieron las vidrieras, eh, nos robaron otra vez las computadoras que habíamos comprado la semana pasada eh, del, del, del robo anterior Otra vez, estamos viendo ahí las, las, las cámaras, eh, también eh, nos han tironeado de vuelta los televisores, se han llevado dinero en efectivo eh, bueno, nada, nada que no nos haya pasado antes, o sea, estamos como acostumbrándonos. Son tres personas, son tres chicos. Por lo que veo en las cámaras, sí, son tres chicos. Eh, algunos me han preguntado, no, no, no creo que sean los mismos de la semana pasada, pero sí, son tres chicos de, de, de adolescentes, calculo que sí. El problema es que rompen y, digamos, no es que se consiga inmediatamente el, el vidrio, por lo tanto, que se les ha generado ese problema, que ya tienen la puerta con el tema de la madera. Todavía estamos esperando la puerta que nos rompieron la semana pasada, eh, porque no hay disponibilidad de, de, del tipo de vidrio que se usa para ese tipo de puertas. Eh, ya la tenemos encargada, nos dijeron 30 o 40 días, eh, bueno, ahora nos rompen otra, vamos a tener que 30 o 40 días más, estamos tapeando el, el negocio, eh, deteriorando el, el, un poco la imagen de nuestra marca, que la cuidamos tanto, y nada sí, vamos a, a, no nos queda otra que enrejar todo el frente y bueno, y, rezar, es decir que bueno que que, que, que pare un poco la ola de, de, de, de robos que hay en la zona. Yo entiendo que hay hay zona liberada, no, no, no hay no hay cuidados y nosotros lo venimos pidiendo hace rato la situación, no, no, no, no es de ahora que por favor nos presten atención, nosotros acá somos, eh, somos no sé cómo explicarte, pagamos nuestros impuestos en términos, tenemos todos al día, todo, todo, todo, te puedo mostrar eh, hasta el, los recibos de pago de, de los carteles que usamos afuera, eh, y nada, la verdad que, que, que nos sentimos un poco desamparados en la situación, eh, no, la policía sí nos atiende, nos llega, nos, nos habla, anoche me llamaron dos, no sé, tres de la mañana, pero bueno, no, no, no, no está presente eh, como nosotros no, no, como nosotros y los vecinos. Lo necesitamos, hay una situación. ¿Cómo, ¿Cómo terminan rompiendo los vidrios? Ahora, por lo que vi, fueron piedrazos. O sea, no uno, cinco, porque con uno fallaron, fueron a buscar una piedra más grande y así, y así, hasta que, bueno, lograron romperlo, porque no es sencillo romper un blindex. Así que, bueno, después de varios intentos lo lograron. Es situación de impotencia, ¿no? Eh, sí, la semana pasada, con el robo fue tipo piraña, que nos, nos vandalizaron el local, aparte de, de, de robarnos, no, no, no se conformaron, eh, nos rompieron los televisores, nos romp, no, no, siempre con maldad, eh, ahora fueron directamente a buscar cosas, no, no, no, no, no, no hicieron lo, lo la semana pasada, pero bueno, eh, acá eh, lo que tenemos miedo es que nos estamos acostumbrando a esto y que, y que pronto... No sé, o sea, no, no sé que estamos esperando por ahí, que, que, que vengan y, y que tengamos un problema, eh, que, que nos lesionen algunos de los chicos, que nos amenacen con un arma. Bueno, ahí está la preocupación ¿no? de los propietarios del lugar. Y por otro lado, Marcela, el tema del blindex, que no se consigue y tarda varios días en llegar si, si la gente los encarga. Claro, tarda no menos de 20 días hábiles por lo tanto, por ejemplo, esa puerta que es la puerta principal, han tenido que colocar una especie de madera, que es una madera que si uno le pega una patada también puede ingresar y mientras tanto hay que colocar y, y tener personal de seguridad para que cuide durante las 24 horas porque puede pasar claro. esto, que nuevamente pase a alguien, pegue una patada, entran y vuelven a robar, o sea que es una situación de mucha inseguridad, lo que van a hacer ahora es enrejar todo porque es lo, la única solución que les queda, pero bueno, el fin de semana por ahí ya están colocando las rejas, pero bueno es vivir con la inseguridad permanente Gracias Marcela. Hasta luego